Leche entera Whole milk Crema para batir Whipping cream Queso, suave Soft cheese Leche descremada Skim milk Queso de oveja Sheep's cheese Leche semi-descremada Semi-skimmed milk Mantequilla con sal Salted butter Leche en polvo Powdered milk Leche pasteurizada Pasteurized milk Queso parmesano Parmesan cheese Queso maduro. Mature cheese. Reducido en grasas. Low fat. Queso de cabra. Goat's cheese. Leche entera. Full cream milk. Leche en polvo. Dried milk. Productos Lácteos Dairy Products Leche Cuajada Curdled Milk Queso Crema Cream Cheese Crema Cream Leche Condensada Condensed Milk Queso para untar. Cheese spread. Queso. Cheese. Mantequilla. Butter. Queso azul. Blue cheese.